Capítulo diez El cotillón de la langosta La falsa tortuga suspiró profundamente y se pasó el dorso de una de sus patas por los ojos. Miró a Alicia y le quiso decir algo, pero estuvo un rato sin poder, pues los sollozos la ahogaban. —¡Ni que tuviera un hueso en la garganta! dijo el grifo, y empezó a sacudirle y a darle golpecitos en la espalda. Por fin la falsa tortuga recobró el habla y, derramando copiosas lágrimas, reanudó así el relato. —Seguramente habrás vivido poco en el fondo del mar. —No, nunca —contestó Alicia—. Entonces. No te habrán presentado a ninguna langosta. Alicia comenzó a decir. Una vez la probé, pero en el acto se interrumpió y dijo, rectificando, No, nunca. Entonces, ¿no tienes ni idea de qué cosa más divertida es el baile de la cuadrilla de la langosta? Es verdad, no lo sé dijo Alicia. ¿Cómo es ese baile? Verás, dijo el grifo, primeramente se forma una línea a lo largo de la playa. Dos filas, interrumpió la falsa tortuga. Se alinean las focas, las tortugas, el salmón y así los demás animales. Luego, quitan de en medio. Todas las medusas. Lo cual lleva bastante tiempo, interrumpió el grifo. Entonces se dan dos pasos. Cada cual con una langosta, dijo el grifo, interrumpiendo otra vez. Claro está, contestó la falsa tortuga. Se avanzan dos pasos por parejas. Se cambia de langosta y todos vuelven a su sitio en el mismo orden —continuó el Grifo. —Entonces, ¿sabes? —prosiguió la Falsa Tortuga—, entonces se lanzan las langostas —exclamó el Grifo dando un salto. —Se arrojan al aire lo más alto posible y a nadar detrás de ellas gritó el grifo. Luego será un salto mortal, exclamó la falsa tortuga, moviéndose indecisa de un lado a otro. Otro cambio de langostas, volvió a exclamar el grifo. Después de lo cual se vuelve a tierra y termina la primera figura del cotillón, dijo la falsa tortuga con voz cansada. Y aquellos dos seres que habían estado dando cabriolas como locos, se sentaron rendidos y callados, sin dejar de mirar a Alicia. Ella dijo con timidez, Debe de ser un baile muy bonito. ¿Te gustaría verlo un rato? le preguntó la falsa tortuga. Muchísimo, contestó Alicia. Vamos, pues, a probar de hacer. —¡La primera figura! —le dijo la falsa tortuga al grifo—. —Lo haremos sin langostas. ¿Sabes? ¿Quién cantará? —¡Eso tú! —dijo el grifo—, que yo no me acuerdo de la letra. Así pues, pusiéronse a bailar solemnemente en torno a Alicia, pisándola de vez en cuando al pasar demasiado cerca, y llevando el compás con las patas de delante. En tanto que la falsa tortuga cantaba de esta suerte, muy despacio y con tristeza. -Ven ligero, caracol, dijo la merluza. Piensa que el delfín toca mi cola, persiguiéndome de cerca. Las langostas y tortugas, tras una ansiosa carrera, para comenzar la danza, en dos filas nos esperan. ¿Quieres danzar, quieres o oh no, entrar en la danza nuestra? ¿Quieres danzar, quieres o oh no? Entrar en la danza nuestra, es esta una diversión, como no tienes idea. Salta como las langostas por el agua, dentro y fuera, mas el caracol responde Qué lejos, lleno de pena, gracias señora Merluza, mas la danza no me tienta. Puedo danzar, no puedo, no, entrar en la danza vuestra, puedo danzar, no puedo, no, entrar en la danza vuestra. Mas qué importa la distancia, dijo la merluza en réplica. Bien sabes que a la otra orilla se extiende otra playa inmensa. África está al otro lado, lo más lejos y más cerca. No te asustes, caracol, y ven conmigo a la fiesta. ¿Quieres danzar? ¿Quieres o no entrar en la danza nuestra? ¿Quieres danzar, quieres o no entrar en la danza nuestra? Muchas gracias, da gusto ver este baile, dijo Alicia, dando gracias a Dios de que por fin hubiese terminado. ¡Y qué linda esa canción de la merluza! Ah, por lo que se hace a las pequeñas, a las jóvenes merluzas, repuso la falsa tortuga. Supongo que sabrás cómo son. ¿No? Sí, dijo Alicia. Las he visto muchas veces a la hora de... Com se interrumpió sin terminar la palabra comer. —No sé lo que quiere decir eso de com —confesó la falsa tortuga—, pero si tan a menudo las has visto, bien sabrás cómo son. —Creo que sí —replicó Alicia, pensativa—. Se ponen mordiéndose la cola y suelen rodearse de migas tostadas. —En eso de las migas te equivocas —observó la Falsa Tortuga—, las migas desaparecerían en el mar, pero sí suelen morderse la cola, y la causa de ello es... Aquí la Falsa Tortuga postezó y cerró los ojos, diciendo al grifo, —La causa de ello es. —Dile tú la causa y todo eso. —En efecto, si se muerden la cola —dijo el grifo—, es porque debieron tomar parte en la danza de la langosta, y saltarían sobre el agua para ir a caer muy lejos. Y para este ejercicio está bien que se sujeten la cola con la boca. Luego soltarla ha de serles difícil. Nada más. —Muchas gracias —repuso Alicia. Es muy interesante. No sabía tanto acerca de la merluza joven. —Pues todavía puedo decirte mucho más, si quieres —dijo el grifo—. —¿Y sabes por qué se llama merluza? —Nunca se me ha ocurrido pensarlo. ¿Por qué? —Porque sirve para las botas y los zapatos —contestó el grifo con mucha seriedad. Alicia se desconcertó por completo y repitió en tono de extrañeza. —¿Botas y zapatos? —Pues, ¿de qué están hechos tus zapatos? —dijo el grifo—. —Quiero decir, ¿qué es lo que los hace tan brillantes? Alicia se miró los zapatos y reflexionó un poco antes de dar una contestación. —Creo que es la crema con que los han limpiado, por eso tienen reflejos. —Pues el calzado en el mar —agregó el grifo con voz profunda—. Se abrillanta con merluz. ¡Ah! ¿Pero con qué se hacen los zapatos? preguntó Alicia, llena de curiosidad. -Con suelas de lenguado y cordones de anguila -aclaró el grifo, un poco nervioso. -Cualquier atún podía habértelo dicho. En lugar de la merluza -dijo Alicia, cuyos pensamientos giraban todavía en torno a la canción le hubiera dicho al Delfín, «Aparta, no te queremos con nosotros». —No tenía más remedio que admitirlo —observó la falsa Tortuga—. Ningún pez sensato iría aparte alguna sin un Delfín. —¿De veras? —preguntó Alicia con gran sorpresa. —Naturalmente. —explicó la falsa tortuga—, lo primero que yo tengo en los labios cuando un pez me habla de hacer un viaje es la palabra DELFÍN, pues creo que sólo DELFÍN de un viaje depende este —¿Pero quiere usted decir DELFÍN en una sola o en dos palabras? —objetó Alicia. —Quiero decir lo que digo —replicó la falsa tortuga, sintiéndose ofendida. Y el grifo añadió —¡Veamos, cuéntanos tus aventuras! Podría contároslas. —A partir de esta mañana —contestó Alicia con cierta timidez—, pues no conduciría nada a hablar de ayer, porque ayer yo era otra persona. —Aclara eso —dijo la falsa tortuga—. —¡No, no, primero las aventuras! —clamó el grifo con impaciencia—, que las explicaciones llevan siempre demasiado tiempo. Con lo cual Alicia empezó a contarle sus aventuras desde que conoció al Conejo Blanco. Al principio se intimidó un poco, porque aquellos dos seres se le acercaron de tal manera, uno a cada lado los ojos muy abiertos, que le costó algún esfuerzo el sentirse confiada y animosa. Ambos oyentes estuvieron muy callados hasta que llegó aquello de Eres viejo, padre Guillermo, que le había recitado al gusano de seda. Todo el recitado le salió distinto, por lo cual la falsa tortuga, respirando profundamente, dijo... ¡Qué curioso! A más no poder convino el grifo. —Del todo distinto al original —replicó la falsa tortuga, muy preocupada—, y dirigiéndose al grifo, como concediéndole mayor autoridad sobre Alicia, le rogó de esta suerte. —Me gustaría que probara a repetir algún trozo. Dile que vuelva a comenzar. Y el grifo ordenó. —Levántate y repite aquello de —¡Cantando la cigarra, pasó! —¿Cómo es que todas las criaturas me mandan y hasta me hacen repetir las lecciones? —pensó Alicia. —Tanto valdría encontrarme ahora mismo en el colegio. No obstante, se puso en pie y empezó a repetir la fábula, pero le bullían en la cabeza de tal manera las cosas del baile de la langosta, que a duras penas se daba cuenta de lo que decía. Y le salió el siguiente recitado, extraño en verdad. La langosta exclamó, demasiado cocida, me tendré que endulzar con azúcar el pelo. Como el pato se enrosca con el pico en el pecho, bajaré la nariz de mis pies a mis dedos. —¡Es distinto de lo que yo acostumbraba a recitar de chico! expuso el grifo. —¡La verdad! —Es que yo nunca lo había oído así —dijo la Falsa Tortuga—, pero suena a cosa falta en absoluto de sentido. Alicia no contestó. Se sentó de nuevo apoyando la cara entre las manos, sin saber si ocurriría ya nunca nada dentro de lo normal. Pero la Falsa Tortuga le dijo, —Me gustaría que me lo explicases. —¡No puedo explicarlo! —intervino el Grifo al instante. —¡Sigue por la segunda estrofa! —Pero, ¿cómo habla de los dedos de los pies? —dijo la falsa tortuga con tozudez. —¿Cómo podía tocarlos con toda la nariz? —Es la primera postura de la danza —dijo Alicia—, que, no obstante, se sentía completamente trastornada con todo aquello, y estaba deseando cambiar cuanto antes de tema. —¡Anda, empieza la segunda estrofa! —repitió el Grifo con impaciencia—. —No es así. Yo pasé por su jardín. Alicia no se atrevió a desobedecer, por más que estaba convencida de que todo lo diría al revés, y volvió a recitar con voz temblorosa. Yo pasé por su jardín y vi, bajo la enramada, que un mochuelo y una ostra partían una empanada. —¿A qué conduce repetir toda esta monserga? —dijo la falsa tortuga—, si no lo vas explicando al mismo tiempo. Eso excede mucho a las cosas más confusas que haya oído en mi vida. —Sí, creo que más vale dejarlo correr —opinó el grifo, de lo cual Alicia se alegró muchísimo. —¿Pasamos a otra figura del cotillón de la langosta? —añadió el grifo. —¿O prefieres que la falsa tortuga te cante algo? —¡Oh, sí, una canción, si no es molestia para la falsa tortuga! —respondió Alicia, y lo hizo con tal precipitación que el grifo, un poco picado, dijo. ¡Ahem! Contra gustos no hay nada escrito, cántale, amiga mía, cántale la canción de la sopa de tortuga. La falsa tortuga dio un profundo suspiro y se puso a cantar lo siguiente, con la voz entrecortada por sus monótonos sollozos. Verde y rica en la sopera. La sopa de tortuga espera. Ante este manjar, ¿quién pide otra cosa? Sopa de la noche, fina y deliciosa. Sopa de la noche, riquísima sopa, riquísima sopa, riquísima sopa, sopa de la noche. Oh, che, rica, riquísima sopa. Rica sopa. No hay bocado de ave, fruta ni pescado. Que valga siquiera lo que un solo real de esta sopa verde, rica y sin igual. Venga un realito de esta rica sopa. ¡Riquísima sopa, riquísima sopa, sopa de la noche, rica, riquísima sopa! —¡Vuelta al coro! —exclamó el grifo. Mas no bien hubo comenzado a repetir el estribillo la falsa tortuga, se oyó en la distancia una voz que pregonaba así. —¡Va a comenzar la vista del proceso! —¡Vamos para allá! —le dijo el grifo a Alicia, y cogiéndola de la mano, echó a correr con ella, sin esperar el final de la canción. —¿Qué proceso es ese? —preguntó Alicia, desalentada, mientras corrían. Pero el grifo solo le dijo. —¡Vamos pronto! Y corría con todas sus fuerzas. A sus espaldas, cada vez, se hacía más débil la voz que, en la brisa que les seguía, les enviaba estas palabras. Sopa de la noche, rica, sí Mas sopa.